Te aviso que está siendo grabado. Como no, mínimo, eso está bien avisado. Y sonido, audio, audio, vídeo. No, eso no va a salir. Después ya le ponemos diciendo, tenéis que instalar un Microsoft. Que... ¿Sí? Que para... de decirlo, no, ¿no? Que está ahí cojillo, eh. De, de, de Sí, yo digo, no, yo le he hecho la traducción vale, vale, esta inteligencia aportada igual la contraseña y luego usuario y contraseña pero, pero tiene que ser ¿no? ah, sí, usuario, pero pues no da ¿Sí? Pero no. bueno, fue sí, la marcha ¿eh? Es te con la g porque... Ah, bueno, con A Antes que nada presentaros a, a Dani Molina, que es nuestro ¿sí? ideólogo coronal y de Pito Brillo de Gugu. Cada vez que tenemos la sana idea de instalar algo que no es libre, viene Dani y nos dice, pero tenéis que pensar en las indicaciones morales. Porque no me hagan la auditoría a mí, en casa, por favor? Sí. Ah. Yo, ah, sí. no Yo empezaba así, claro. No no. No, no escuchando. Es que... Así, una, una preguntilla así para pa empezar, para conocer un poco a, a, a vosotros. ¿Alguien, alguna, ¿Alguien no sabe lo que es el software libre o tiene sus dudas? que comentar, Porque ya lo no estamos hablando de software libre total y quizás explicando las bases. ¿Si, si tenéis alguna, alguna cosilla? Parece que son todos aplicados. <risa> han de, de, hecho ¿eh? de los deberes sí. otra pregunta ¿quién no ha salido de software libre desde hace más de... o sea, ¿quién sabe de hace menos de un año o dos años o algo así? Me me menos, sí tenéis toda experiencia bastante tiempo no con de software libre sí. Sí, de vale. y... Y bueno, ¿alguno sí. cree que, que la libertad en el tema del software es una cosa muy oscura que es una tontería? No, no es una tontería, no, sino que no se puede materializar o que tenéis la a pensar sobre que la libertad es aplicable al software o ¿En qué sentido? Pues es que, que, tú que, sea, que sea una utopía, ¿O Por ejemplo, no, una utopía, sí, sí, o sea, es que depende, ¿no? Porque, pero sí o eso, que en el software no se puede hablar de libertad. Pues ya lo, lo comentaba ayer, ¿eh? que sí que conozco a informáticos que creen que el software libre es como una amenaza. Su eh, claro. existencia profesional, claro. Sí, pero eso dice como que existe, pero me veo bajo de muchísimo sí. así en libertad, ¿no? Sí. Sí. sí, que no es así, o sea, que, que, que no. O sea, yo Pero sí, que entiendo que hay gente que, que puede tener miedo de eso, ¿no? Vale. Pues, pero en cualquier caso de la libertad está, o sea que hay mucha gente que, que piensa que no, yo el año pasado estuve en Italia, en cliente, y, y conocí allí a un Luke, ¿no? a un, un grupo de usuarios de, de género tino y el presidente, o sea, en una charla que yo y sí. yo era presidente y estaba hablando uno que era el antiguo presidente del club de, de, de, y decía, sí, no es que la libertad, pero la libertad, pero eso no existe, o sea, ¿qué es que la libertad? La libertad, se habla de la libertad, no, no hay libertad. Y o sea, yo era presidente y él pensaba que, que no había libertad. Que él tenía como un concepto de filosofía open o algo así, que, y vamos, que, que no hay algo tan extraño que, que la gente no, no lo vea así. Desde um, luego, la libertad es una cosa que es muy difícil de decir: ¿qué es la libertad? O sea, es un concepto escurridizo, ¿no? Pero está es tan escurridizo como el necesario. ¿no? Yo lo comparo con la energía. La energía, o sea, quizás odio a de críticos, pero nos quedamos todos igual, incluido yo. Pero, pero entendemos que la energía es muy importante. Pues Yo creo la libertad lo veo algo parecido, bueno, pues es algo parecido. Bueno, alguna última superdefinición definición de libertad que la quiera compartir? Bueno, yo creo que es lo contrario de no tener libertad y, y no tener libertad, creo que es más, sabemos mucho lo que es. Tenemos la felicidad, ¿no? La felicidad no es consciente cuando la tienes, pero cuando no la tienes. Te das cuenta de te que, que yo ¿no? la tengo... feliz entonces y no me daba cuenta. Pero yo creo la libertad pues, pues, es un concepto para decir. Sí, si yo creo que cuando no la tienes, te das cuenta de que hay algo que te falta, Pero ¿no? claro, últimamente lo sí. estamos viendo mucho, ¿no? <risa> <risa> de eso ya la noticia. A lo mejor cuando la tenés, teníamos algo más de libertad hace 10 años, no nos damos sí. Y probablemente aquí tenemos mucha más libertad que lo que en otros países sí. y nos somos mucho. Sí, pero. Muchas gracias que no. Creo que siempre se puede mejorar la Diría yo. La dosis de libertad que tenemos en la sociedad. una cositas más antes de empezar que quería hablar. Mm -hmm. Sí, saben solamente decir eso que. Que yo, o sea, para mí es muy importante la libertad y, y en el software veo libertad, ¿no? pero, pero hay gente que, que no lo ve así, ¿no? Si, si me mandé, por ejemplo, el Linux Torvalds no, no hace, él, explícitamente dice que no hace el KNL por la libertad, sino por hacer el mejor el sistema operativo, él cree en ese modelo de desarrollo y, y es que eh, quiere tener beneficios de decir, de, yo voy a hacer el mejor, de la vida pero no, no es por la libertad que le da a la persona, yo no pienso en eso términos. término. Y... resulta extraño que diga esto o lo sabéis más o menos? Raro que se De que, o sea, no, no que, por ejemplo, Linus Torvald no, no, no, no escribe el, el por la libertad. Para mí es llamativo, sí. <risa> bueno, pero, eh, bueno, de hecho el doctor, su Torvald es eh, una no, mujer. Eh, Claro, que es el valor fácil, es el mejor cálculo que encontró y le vendió el bueno. Bueno, pero yo veo que dentro de una escala de valores eh, está en una posición mucho mejor que otros. Sí. Pues Sí, no, el caso es, o sea, quería hacer referencia a eso, ¿no? que, yo, que, que somos muchísimas personas en el mundo, ¿no? Yo, y, y eso, ¿no? Tener presente, ¿no? Que, que no todo el mundo usa software libre por, por la libertad o realmente... Eso es lo que le, le mueve a hacerlo, sino que, que hay muchas razones, ¿no? y que no es malo, sino que igual que hay mucha gente que hace cosas por distintas razones, pues yo defiendo el, la libertad como la más importante de todas, pero quizá pues, un poco así de reflexión, ¿no? para, para evitar también ahora que un argumento así, ya tenemos hablado de esto. ¿Y qué nos pretendo con esta charla? Pues. No viendo más convencido de que el software es mejor técnicamente que, que el software privativo, Aunque lo no es muchas veces, pero hay momentos en los que no. Y, y yo ya, ay, y me, No, pero es que es, que es mejor... No, o sea, hay veces que no es mejor técnicamente. En cuestión de libertad, siempre va mejor. O sea, y si tú quieres ganar el discurso de software libre, es mejor. O sea, apriete al término de la libertad y siempre va a... Eh, o sea, sí o sí. Pero técnicamente no siempre mejor, es mejor el software libre. Mm, justificar que es superpolativo es inaceptable. Pues no voy a. O sea, si hay alguien que cree que es superpolativo, yo creo que debía ser ilegal. ¿vale? Pero si. Sí. Y de hecho para mí es inaceptable y es lo que me va a ayudar a la charla de nadie. Pero no nos voy a convencer, no me, convence, no me intenté convencerlos de eso. ¿Nos va a explicar por qué piensas que es ella? Mm, sí, ¿Qué porque Claro, porque a mí algo sea, que es la libertad de la persona que que que debe ser. Yo legalizaría las cosas que quitan cierta libertad a la persona y para mí, por ejemplo, que, que me venga un sistema operativo y yo no pueda saber lo que está haciendo, me parece... ilegal. Tu charla podría ser muy filosófica, porque prohibir en sí mismo no, también tiene una dosis de... Sí, pero hay ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea... ¿Y libertad? Pero, pero sin irse demasiado al extremo de la prohibición o no, creo que... Que, que aceptando cierto nivel de control, yo creo que, o sea, que, que hacer cosas malas a otras personas sí deberían estar controladas de alguna forma. Y creo, por ejemplo, que, que, que las personas son, son muy importantes y no deberían. Uh, Sino que que otra persona haya escrito el software no tiene derecho a de hacer todo lo que quiera. ¿no? Como decía el otro día, ayer, del Codeco, que es que habían escrito en su software que ellos habían pagado el software, pero el software estaba haciendo de espía y les decía que el software habían comprado con licencia y cuáles no. Y a lo mejor habían comprado dos licencias, pero tenían un siete instalados. Pues aunque habían pagado por él, les estaba diciendo a los jefes. Mm, o sea, yo, yo no creo. De hecho, al final, eso demostraron que no tenían derecho a hacer eso y no lo, lo pudieron. Sí. Ya, ahora ah, se puede entrar porque creo que sí que puede haber un debate político en torno a esto que no, ah, estás planteando. Me parece muy interesante. Pero bueno, ah, sí, entonces, ¿qué, ¿qué más no es en la charla? Pues no voy a decir que dónde está el, el punto de la libertad. O sea, yo tema voy a decir. mira, si estáis aquí, no sois libre o no valoráis la libertad, si estáis aquí, valoráis la libertad. Porque eso es ficticio, es ficticio, y, y no, no, no se puede hacer, y además no tiene sentido tampoco hacer. Y, y tampoco es mi intención a atacar a nadie por ninguna razón. Yo quiero hacer una crítica constructiva para que aprendamos entre todos y, y pensemos sobre esto, que a menudo no se piensa sobre, sobre el tema. ¿Y, y de qué sí voy a hablar? Pues, Voy a analizar un poco por qué lo no que usas en el software libre, aun sabiendo que las cosas de la libertad están estas cosas, al final terminan usando el software privativo, voy a un poco la autopsística, voy a hablar de, de qué actitudes positivas a tener para evitar el software privativo, y, y voy a dar unas soluciones concretas a algunos problemas comunes de, que, que son especialmente difíciles, en particular, a o voy a dar unas pistas. ¿no? Y un buen para esta charla es que cada uno ¿no? simplemente reflexione un poco sobre alguna cosa que quizás puede mejorar. ¿no? Porque quizás hay a veces que, que las cosas se vuelven. Dicen, bueno, vale, lo hago. Y después, ya cuando la cosa funciona, te olvidas de que. de, que de todo lo que ya está. Y dices, ah, es que me hice un sacrificio que. no sé, reinstalé. Y ahora no me pienso más en eso porque me funciona, pero ya no, no me estoy libre. Y, quizá lo puedo revisar, ¿no? Y. No sé, como un poco de. Aunque cada uno nos quedamos con alguna cosa así, porque pues todos podemos mejorar, ¿no? Los de salvo puede mejorar también en libertad y mejorar el servicio ¿Por qué los usuarios de libre usan software privativo? Pues. Una razón es que hay muchísimos usuarios de software libre que no saben lo que es software libre, porque se han descargado Ubuntu y le han dicho, sí, mira, este está muy bien, pero no han escuchado nunca mientras salió el software libre. Mm, eso es muy común. Y, y con charlas divulgativas de software libre intentamos aumentar eso, que la gente sepa la libertad de software libre, cuáles son las cosas que se defienden. Mm, después, otro, decir, no, es que a mí todo eso yo me sé el discurso del software libre, pero me da igual yo soy bastante diferente a pensar que, que la gente dice no voluntariamente a, a la libertad y a los comunes, a estas cosas que me parecen tan intuitivas y, y tan razonables pero, y creo más bien que lo que ocurre es que no que no se piensa determinadamente en ello no, no, no, no, se, no se generan debate y no no se genera esa actitud de, de pensarlo porque si no lo pensarían y y después, la otra razón así es que no se juzga el software según la universidad Por hace, por, como decíamos antes, por, por comodidad, de que dices, bueno, yo, eso es muy común en la forma. O sea, yo, yo es que mira, ahora mismo no uso esto. Ya, si lo hacéis esto así libre, pues yo ya lo uso. Pero si no, pues ya estaba usando Flash, por ejemplo. Cuando en esta alternativa a Flash ya funcione, pues lo hago así. Y porque, como así, ¿no? Yo, yo no soy tonto, yo uso lo mejor siempre y si ya me la di eso pues lo uso que, que todos picamos de eso ¿eh? y, y así un poco... pero es un y después con presión externa porque ¿no? por ejemplo yo otro día me mandaron un email unos profesores de por ahí me dijeron mira si esta es nuestra cuenta de Skype y vamos a tratar esto para pa hablar lo que sea pero pues yo me siento presionado porque digo a ver yo no soy yo soy un alumno y me están diciendo que los Skype, entonces que ya ahora que tenéis contra el corriente para decir, no mira que yo no uso Skype, si queréis podemos buscar otros medios de comunicación, pero como son muchas cosas, ¿no? Y hay una presión externa que, que te hace no impedirte que, que uses solo software digital. Y aquí capturado un poco eh, esto, ¿no? y le llamo al mundo de porque yo lo hago pero que en realidad no sea al mundo porque yo lo hago porque tengo malas intenciones y soy maligno sino porque en realidad tenemos problemas personales en nuestra vida diaria o en nuestra... que somos débiles porque somos humanos en cierto modo y, y acabamos así pero no es porque realmente lo no quedamos <tose> Pero, ¿cómo se llega a este mundo de por qué leovaluta? siempre el mensaje del código abierto. Como decía antes, el link toro, por ejemplo, es, sigue el mensaje del código abierto, que lo que dice básicamente es que la, el dejar las fuentes que sean elegibles por todos, que todo el mundo puede mejorarlo, y las libertades de software en son perfectas para crear software de puta madre, buenísimo, de calidad absoluta, y, y que además, mmm, va va a ser que sea el mejor software de todos y va a ser un modelo de software perfecto. Y, y por eso se está garantizado que siempre va a ser el software el mejor antes de la aventura Pero eso no es siempre, ¿no? es normal. Y por distintos contextos. Y entonces, si tú piensas solamente en ese mensaje, pues, pues, mientras no sea mejor, vamos a ver que sea mejor. Mientras no esté el concepto de la libertad, que te regules, ¿no? Pero es que yo también valoro la libertad, porque efectivamente, que eso puede libro, aunque no sea mejor, pues, si te quedas solo con el mensaje del código abierto, vas a usar su cuerpo privativo cuando, cuando sea conveniente. A nivel personal, coste temporal y flojera. Pues, lo no más normal del mundo es que, que somos vagos por naturaleza bastante, aunque tenemos que luchar contra él. Y, y por ejemplo, si hay mucha gran tendencia a usar un software privativo mmm, pues lo usamos todos, porque simplemente buscar información que ya nos cuesta buscar una navegada en internet para buscar alternativas, libre esto pues no está muy explotado y además la gente dice no, pero es que este va mucho mejor, no sé qué o que tienes que dar un tiempo y un esfuerzo y aprender a hacer para después no no, no tener éxito, que es muy frustrante. Y a nivel de maestro, pues no me dedicas a ejemplo. Es muy común que, que las exposiciones de software libre en general, incluso hablando de libertad, pues, te, no sé, abren el grupo o, o empezamos a montar un software primativo, hacen una apología de, de usar, de no sé, muchas cosas, cuando realmente el mensaje que está dando es otro, totalmente diferente. Y, y por ejemplo si te dicen, venga, sigamos a la geneolín. Y, y sí, sí, está muy bien, muy bien. Pero aparte de no, dar el mensaje de la libertad, de estar instalando el software privativo sin decirle que hay un problema con, con, con que hay software privativo, que, que son soluciones intermedias, que son bailas, que han hecho mucho bien a todos, pero que menos que decir, mira, ten cuidado que esto, que quizás te resulta útil y para la transición bien. Pero nosotros no estamos a favor de, de este tipo de software, ¿no? Y teniendo presente que, que esto puede ser un problema. Y, y bueno, aquí he hecho una broma con FOSS porque las, las charlas de... Son las siglas de free de software, de libre y de código abierto, pero en realidad podría ser el software omnipresente y funcional porque sí, porque, porque, porque usan el mejor de todos. ¿no? No es, libre, estrictamente. Vale, y aquí están una... algunas actitudes que podemos aprender todos para luchar contra el software privado la mentalidad principal eh, es que es una cuestión de actitud ¿no? normalmente siempre pensamos que este problema es el más grande del mundo pero en realidad lo que ocurre es que somos un humano más y tenemos un problema y lo que ocurre es que es tu actitud para afrontar el problema, somos privativos y, y la posición, la que yo sigo al menos y me resulta muy útil es a ver, el ser creativo no es una solución para mí ahora es que ya, vamos a buscar soluciones o sea, no me planteo que el ser creativo es una solución y lo buscar. Si no tengo éxito, pues quizá al final no es solo creativo no lo sé. Pero no es una solución primero. Y, y ahí hay varios caminos que he enseñado aquí para, para cómo conseguir tener éxito. El primero es convicción: que pensar que, que yo soy un humano, merezco libertad y, y yo soy más importante que el software. El software es una herramienta para mí y no, nadie tiene derecho a controlarme porque yo necesito una herramienta. Software. Yo merezco software libre y, y deben de repente, lo primero es convencerse de que tú eres más importante que el software y que nadie tiene derecho a controlarte porque tú tengas necesidad de usar software. Después, la, la abstinencia. Mm. la que nos metemos en esto a la nos gustan mucho los ordenadores, y nos gusta hacer que las cosas funcionen, Pongo eh, ahí, pero ante todo somos personas. y, y también no tener la aplicación más chula por, por, por principio, pues, pues también es una razón. ¿no? O sea, o, por ejemplo, si yo no podía hablar por Skype, pues podría haber hecho cosas muy chulas por Skype, pero decir no también es una opción. Y a veces no valorada por, por los que estamos teniendo ahí en el ordenador. No, no valoramos el no tener eso. Pero a veces realmente no son tan. no hay problema, sino que nos gustaría o perderíamos el tiempo con eso, pero no es tan importante. Eh, comunitario. Pues educar a, a tu entorno es muy importante y, y también es muy importante que tu entorno mmm, dialogue contigo en forma de, de tecnologías que sean compatibles con el software Porque decías que no podíamos hacer la grabación de la jefa con, con software tío. Pues si sí, sí, el Estado no, no facilita que tú te comuniques a través de software o no usas cánceres abiertos, pues, o se te manda o algo así, que, que no funciona con LibreOffice por ejemplo, pues tienes un problema. Y hay que trabajar para, para la comunidad y, y el Hacking. Hacking aquí no es como decía el día amigo, le dice, ¡ay, ya, muy rápido, muy rápido, muy rápido! Sino es más bien es la, la tarea de, de buscar en internet, dedicar tiempo a explorar cómo solucionar problemas que los no otros problemas mediante el programa. Que, y, y, y, y la parte de Hacking es porque no está muy bien explorado, y necesitas dedicar tiempo y aprender cosas que en la mayoría de gente no se preocupa porque si te el programa normal ya funciona sobre la marcha. Pero aquí es necesario que aprendas, por ejemplo, informática, aprendas quizás cómo funcionan las redes, cuál es el problema porque no me están funcionando, analizas cuál es el problema que hace que, que ese software no está funcionando en ese momento. Y intenta que tú nunca no escribas nada, o sea, solo lo comprendes el problema, sabes hacer las preguntas correctas y la respuesta te lleva básicamente, se le siempre así. Si queréis pararme de bueno, decirme bueno, alguna cosa que. Yo, yo sí quería decir sí. que eso algo hace poco descubrí una palabra que es empoderamiento y una de las cosas que veo más eh, interesantes de software libre es empoderarte. Un poco más de capacidad de resolver los problemas, ¿no? Que te pueden eh, pasar, ¿no? De, tu experiencia con el software claro. y además es una cosa que puedes hacer solo con el software libre porque tú dices que ahora es que igual no me funciona esto o sea, para eso no es forma de cambiarlo Puedes ¿no? decirle ahí a Microsoft mira que esto lo funciona, arreglarlo, o algo así pero no, no hay millones de proyectos paralelos de gente que está haciendo cosas para que funcionen la única crítica que sí se podría hacer algo sí, sí. a, a, lo, a lo último en el es que eh, este entorno es evidente, pero el 99% de la gente no quiere saber nada de... de claro, de claro. no ya es no, normal. No, no quiero... claro. claro. que sé, igual que no quieren saber cómo le llega a la tele a su casa, luego quieren saber claro. por pues cómo funciona la red, eso me ha dicho. ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, sí. sí. Entonces, entonces, este entorno claro. es evidente. Y y es, o sea, y es que yo, yo no más lejos incluso, y es que creo que la gente no debería preocuparse por lo renovable a no ser sé que tenga bonita. Y, y, y yo no siento especialmente en que la gente se informática. O sea, yo quiero que resuelvan sus problemas mediante si la, si la informática es una herramienta, pero no, no considero que deban aprender. O sea, el software está para ayudar a las personas, no para que aprendan cosas de software. ¿no? Y, pero el tema es que, desde o sea, mi perspectiva, como resuelvo eso, idealmente? es que el software debería ser libre y no deberían plantearse esos problemas éticos. ¿no? Pero ahora, lo que sí sabemos es que nos tenemos que preocupar del no ...los que ya sabemos y, y podemos, sí, pero claro. No tanto para que todo el mundo tenga que aprender el hacking... Claro. ...sino para que los que sabemos... Claro. ...le podamos resolver el problema a los que no lo saben. Claro, claro. Y la, la aquí la campaña Ser Libre... Que, ...que me pareció genial... ...de la precisamente... ...a la Facebook Foundation de Latinoamérica... ...estamos aquí en el de ...la L de Latinoamérica... Eh, dice, cuanto más gente resista más gente va a ser libre y más gente va a ser libre para ser libre por tu propio bien, solidaridad, solidaridad con todos elige la libertad y lo que viene a decir es que mm, no puedes ser libre tú solo y tu entorno no ser libre o sea, necesitas al final que, que todo sea libre porque si no mm, la libertad necesita de, de que la comunidad sea libre bueno, ahora me salgo un poco así de, de filosofía y vamos a algo más práctico de estar más divertido el plastique. Pues si no lo sabéis, os dejo una ficha así un poco divertida. Okay. Eh, Internet está plagado de malware, malware que se ejecuta automáticamente en aquellas computadoras que están infectadas para el ver flash Play. Eso cuando el try en la página web y empiezan cosas moviéndose por allí, y no sé qué, no sé cuánto, pues eso se está ejecutando sin que tú mucho que se ejecute, pero el malware es usualmente ofensivo, de try y ha sido diseñado para crear necesidades artificiales. Los sitios que la luja lo nominan publicidad. Es tan común que incluso hay webcam cuyo contenido es imposible de generar en de estándar, requiere que es diferente. También es usado para reproducir vídeos, jugar, videojuegos, intentando que el usuario no pueda disparar de ellos. Es que no sé cuánto sabéis de Flash, ¿no? Si lo miráis, o no, si conocéis el Flash todos, más o menos, sí. sí. sí. Aunque sea por referencia, por jueguecitos en Flash. Vídeos de YouTube. ¿Cómo evitar el flash? Uh -huh. bueno, La primera, para muchas cosas te puedes hacer. Por ejemplo, para, para la publicidad, pues yo no tengo necesidad de ver la publicidad. Y, y los mini pues en la realidad también no es muy importante para mí. Lo, lo mismo, pero, en, no todos no dejan una crítica en los juegos, los juegos pueden ser importantes, pero... Pero los juegos que hay por ahí por la web no me parece los mismos Vídeo. A menudo el flash básicamente, yo qué sé, decidme vosotros, pero la gente lo usa para ver el YouTube. Yo no sé qué otras cosas más comunes, así. Muchas páginas web que... Que, que lo han hecho con flash y para visualizar la gente. De... Viendo de o de, de moda o cosas así. Páginas de catálogo de, de productos, y es que la página inicial directamente ya es todo claro. Los menús todo está... Increíble, que no o sea, hasta, la, la... La con... sí. Increíble. hasta un bloque. No, no, eso es de fácil. Pero, pero sí. Yo por ejemplo en el cine de, de mi pueblo, el arte siempre, um, estaba Cartelera, en la cartera <risa> Y yo no podía ver qué película había, a, a qué hora Y pues no, no podía saber lo que me la del cine... Yo creo que la frase eh, que has dicho tú es la clave para atacar ¿Vale, eh? el software libre. cuando dicho... Eh, y yo no puedo ver eso. Cualquier persona te decía, ah, no puedes verlo. Pero si no puedes verlo, el software no se puede ver... Si puedo verlo aquí en, en mi marco. Y eso nos cega mucho, ¿no? es como lo de, del hombre cebolla ayer. ¿no? O sea, es que yo quiero ver al hombre cebolla ahora, es decir, pusieron un vídeo muy tonto un hombre cebolla, ¿no? pero en realidad era una aplicación de la malware, ¿no? que lo ah. que quería que se instalara para que controlara el móvil de ahí. Y entonces, claro, o se atraen, No, yo quiero ver al hombre cebolla, el hombre cebolla. Y dice, no, esta aplicación va a tomar control de, de, tu, de, de todo, ¿no? de, va a comunicarse con Internet, va a ver, mirar tu agenda de teléfono. Pero yo quiero ver al hombre cebolla que sí ¿no? la admisión por, por, por eso ¿no? pues bueno en el caso de los vídeos la verdad mmm, si tenéis si trae libre ya está perfectamente preparado para, para o sea te metes en YouTube es como donde no te dan ni cuenta ¿no? pero si tienes otras por ejemplo o desde YouTube también hay otras cosas que el orden vaya en mi y el primero es que te descargue el vídeo a tu regalo. Por principio, o sea, porque yo considero que tú que, que, que tienes que tener el vídeo y puedes verlo cuando tú quieras. No, ahora, si Google deja de darse este servicio, ya ese vídeo no, no puedo verlo porque Google la, lo suprimí o algo así. Pues yo creo que, que la otra tienen derecho a descargarse las cosas que, a las que tienen acceso. Y, y si no tenéis creencia, si hacer un poco de madmira también os voy a enseñar cómo, cómo se puede descargar un vídeo de, de YouTube hay un, un complemento para la Firefox que se llama Amplaz que, que el que este. este con que has dicho pero hay que yo no sé sabes si es libre <risa> es que hay muchos que ya son libre no y, y yo, este sí es libre y, y tiene una licencia muy chula. Pero sí. hay Muchas muchos artículos y sí, eso. Claro, que pero no. hay que tener cuidado porque hay un mogollón de complementos de Firefox que, que no sean libres. Y sí. habiendo libre pues probablemente sí. no Es por flojera no, no buscar ser un libre. Venga, ¿y tú? Que no se reproduzca automáticamente, ¿no? que flash ya se activa solo y tal. Y esto funciona, tiene genaso, o algo así, pero aquí no tengo flash y, y podéis ver cómo, cómo se reproduce el vídeo. Tampoco creo que sea muy interesante lo que nos van a contar esto, así que lo no voy a parar Pero te voy a enseñar a, a descargar el pececito este. Se llama mm, voy a demuestro primero que se encuentra fácil. A ver, a ver, a ver. Mm, ya acá. no, Unplug, no, malo, ver. No, vaya a Unplug, Unplug, Unplug, Unplug, no se Unplug, de Unplug, se descarga de fuentes que confía y sabes que tienen software. Quizá Firefox, eh, si sabéis que. Un detalle, no sé si os habéis dado cuenta, es el buscador que está usando este hombre. No es Google. Sí, es. Sorprendente. ¿Cuál es? <risa> du -du -go. Que entre otras cosas, no sé si lo sabéis, garantizado. Google todo lo que estéis usando lo usa él en su propio beneficio. Yo conozco uno que es StarPay, que lo hace que hace es que filtra tus datos y no les envían a tuyo. StarPage es muy similar a la blanco. Sí. Tiene la misma filosofía así. Lo que pasa es que hace uso del los, de los buscador de Google. Entonces, los datos de Google. ¿El buscador de Google? Usa, usa, o si te envias el no servicio, sé, usan tu navegador, pero lo que pasa es que filtran tus datos y no le envían nada a tuyo. O sea, anónimo, alguna. Yo, yo diría que eso lo hacía, aquí en, ¿quién no lo hacía? Los de Scrubber, ¿habéis conocido conocía a Scrubber, era como una especie de proxy o algo así, que, que tú hacías la búsqueda y te daba los resultados de Google, y, pero te los ponía en Scrubber. Y tenía siempre una línea entre los de Google y los de Scrubber, porque a Google intentaban que no les funcionara los de Scrubber, después pero así así del tiempo, pero yo, no, no, no sé, o sea, quizá pero... Pero el page este y el back to son las. Mismas. Yo recomiendo a bastante. No son las músicas tan buenas como, como las de Google, la verdad. Pero.. No son tan buenas por falta de gente que lo esté usando. También. Vale, aquí, ahí las paisas, ¿no? Y, y aquí es por ahí aquí, Mm, y os salen todas las calidades que estaban guardado de lo, de, de, en el Python y por ejemplo le aquí una con un formato divertido, o mejor, como WMS, que es de Startup y lo guardamos aquí en el texto y ya se inicia la descarga y eso qué hace, pues que lo va a ver a mucha más calidad y con tu reproductor local cuando veis un vídeo en el flash, si veréis que la CPU se sube a límites inconcebible y si ves el vídeo mismo en tu reproductor de vídeo, pues va muy, se ve mucho mejor ¿no? sin los problemas de conexión a internet y, y como todo lo que es offline, que, que va mejor. ¿no? Y además, mmm, en Windows no se puede hacer, pero aquí mientras está descargando la cosa y mientras no se ha terminado de hacer, tú puedes estar viendo por ejemplo. ¿no? Y. Lo tenéis aquí. cuenta que no va a salir como antes. Y, y no se ven así desfigurados ¿no? yo yo soy muy propios entiendo que es un poco más coñazo tener que me lo descargo después lo veo después lo borro pero en términos de me parece más aceptar. pero hay no, ya sabía que eh, eh, después por ejemplo también lo puedes ver así puedes usar un una cosa como esta el modo html5 conocéis modo html5 de youtube no. ah, es muy fácil solo tenéis que no, yo no pues aunque tengáis el flash instalado no ¿O la no podéis hacer youtube.com html5 no sé si hay una forma más intuitiva de esto pero... y vienes aquí y te cuenta que mi historia le dice yo en la html5 traigo ¿le das? Y entonces en vez de reproducirse con Flash, usa HTML5, que es una, una forma que tienen los navegadores de, de reproducir el vídeo sin necesidad de usar complementos externos, ¿no? El navegador ya tiene incorporados reproductores. Se la arregla el eso. Y así no, no usa software privativo. Y ahora te va al vídeo, lo busca y ya. Pero yo como ya me está funcionando no vamos a notar ninguna diferencia. Se la yo creo que es que este lo controla y ya... Ah, bueno, el plugin, Sí. Pero si tuviera el FASI se vería diferente. Pues no, mira, si este es el plugin, pues así se vería. No todos los vídeos, bueno, esto no sé, pero hace unos meses no todos los vídeos estaban en HTML5. Así que no sé, supongo que sí. Si? Sí. Ah, pues genial. Estos los traes de estos nuevos, por ejemplo. Puedes dejarlo en YouTube para que se sí. lo haga con este médico ya. Si. Claro, si tiene una cuenta de Google, ¿no? Claro, supongo, si para que se, vaya sí, sí. se cuenta, lo vaya a ver. Si, si cuenta de Google, pero a ti lo no puedes poner que solo no se te ponga el servicio. Yo no me he pasado de la hora. Yo no tengo. he Es porque no me he conocido. No, no, no, no pero verdad de no empezado de verla, <risa> Y se ve el idioma <risa> mm, Vale, pues entonces, este está el descargarte el vídeo que os lo recomiendo mucho Porque así lo podéis ver siempre que queráis y no dependéis de nadie más Y es más ecológico de estar hablando de él con él O sea, si están dormidos, pues no tienes que conectarte a internet y gastar todos los recursos necesarios o A lo mejor no tiene internet en ese momento, si tienes un vídeo pues lo puedes ver siempre sí. También encuentra la licencia del vídeo para verlo, por lo menos, o sea, hay reproducción que producción personal que te vaya bueno Hola, Moda <coughs> ya lo explicado. Redirige software vídeo, si hay, hay también complementos para Firefox, pero que te hacen es, y, bueno, como este que quería aquí, que lo que te hacen es verlo directamente en la pantalla, pero no está usando el el flash o algo así, está usando el 12 por detrás pero que se ajusta a la pantalla esta o en el VRC y lo reproduce ahí como transparente eh, y después que hay que usar un intérprete un de flash libre, como genas o light pero en realidad si, si ya había llegado los vídeos bien no funcionan bien y además tienen el problema de que están ejecutando software que no tienen Así que yo preferiría más bien quedarme con las primeras. Pero es otra opción que a veces, por ejemplo, si tiene una página web con la que tienes que interactuar sí si o sí, que está hecha con Flat, pues tendría que ser la pena usar o sea, final mm, Si sabéis sí, que usáis, no que el está instalado de serie. Porque también podría pues, ser que, o sea, que no sabes si el código es igual el código de lo que está reproduciendo el libre. ¿no? Entonces, pues si tiene un reproductor libre, pues todo es libre. Mm aunque no es la norma general en internet pero si necesitáis usar flash o algo así probad con genas o con lightspad que son los que más a así que está ¿y la diferencia entre genas y el Spark? Mm. genas es más robusto ¿no? he empezado como bueno no sé, no, no soy muy experto ¿no? pero todos los flash así flash ha ido la diversión siempre no y, y cada día hay una versión de flash nueva y entonces pues cuando hay una versión de flor nuevo, todo se cambia muy rápido y ya nadie no lo puede reproducir, que no sea el lado de Flash y, y el Light de Spark reproduce cosas más avanzadas que el GenA, pero tiene deficientes como más abajo así. ¿no? Eh, si quiere una cosa de la última de, de Flash, quizás el Let Spark lo, lo ha implementado Pero yo, yo probaría GenAd para Vale, y el comentario con lo que contaba antes del cine, que. Ah, pero no ha contado la parte divertida. Y es que yo le mandé un email a los de Arte7, a los de mi cine, diciendo, mira, es que no puedo ver la cartelera. Y salté el rollo, es que deberíamos acceder, no sé qué, solo software, no sé cuánto, que no tengo la culpa de. Y, y yo no sé si es así por eso ¿no? o no, sea, quizás no, pero, pero ayer me lo esté para verlo. Y ahora no hace falta flash para ver la cartelera. Y pues no sé, o sea, quizás tengo un peso pequeño, que yo le escribiera un email diciéndoles que. Que, que yo no podía ver eso si y yo no empezaba a estar a mi lado de flash play. pero el caso es que ahora no lo puedo ver flash ¿no? y, y si a lo mejor yo como yo le hubieran escrito 50 bueno si escriben 50 ya si lo cambian pero con muy pocas personas en realidad y con cosas muy simples como escribir un simple email se puede hacer mucho para, para mejorar eso mm -hmm. consejos para llegar el software privativo lo primero, que decía es de software y pues, tienes que saber de dónde coger el software, porque primero, saber si es software libre o no eh, no es tan fácil. Porque no se lo por la licencia, porque la licencia puede decir misa, esto es la gente que le pero después que me, no, no tiene, no te da el código fuente. Entonces, pues va, o sea, es falsa, ¿no? o sea, está incumpliendo algo, pero tú pues, no, no podrías ejercer esa libertad en el caso de quererlo, ¿no? Entonces la, la fuente de software son muy importantes dónde te descargar el software y quién te garantiza a ti que ese software es libre por ejemplo un caso así que Ubuntu ¿no? dice que, que, que puede instalar software libre ¿no? y abajo a la derecha cuando lo vas a arrancar a instalar dice modo libre ¿no? no sé cómo es instalar solo software libre Eso no es una mentira como una tapia pero porque te instala primero te instala el kernel que tiene un montón de módulos que que hacen que tienen que tienen solo el código binario. De... Y después hay muchos programas que nos han preocupado de, de que realmente han quitado quizás los más cortos, que tal vez no te lo pero si te instalan muchísimas cosas tontas, que es que ellos ni siquiera saben, saben que son los libres. ¿eh? ¿Por qué? Porque para ellos no lo eres también, porque ellos saben, saben muchísimo de accesibilidad, por ejemplo, o de, de presentación. Saben que aquí, esto, a lo que tú le das importancia, sabes mucho. Y, y entonces de eso van a ser muy precisos en lo que te están ofreciendo. Pero si no das importancia a la libertad, tú no controlas eso. Y tienes que irte a una fuente que valora que, que la libertad. Y, y eso es lo más fácil, lo mejor que puedes hacer es portarte personalmente a decir, yo es una institución libre que sé que todo lo que me descargue de ahí, cualquier actualización, cualquier software, han tenido mucho cuidado de que va a ser libre. Y después yo si quisiera, dijeras es que no me funciona, yo salgo privativo, pero es porque tú quieres, ¿no? No porque te lo han tu ordenador. O sea, es que el discurso que tiene, por ejemplo, el desarrollador de Twitter es que el distribuidor de software es una función muy importante y muy seria. O sea, porque la gente confía en que yo dar software libre. O sea, la gente quiere usar software libre y yo tengo la responsabilidad de darle software libre. Si, si me equivoco, pues es un problema y si además no me importa eso o sea, es, es horrible o sea, es, es un problema muy grande que después las personas pueden decir yo quiero usar este software creativo porque me hace falta y este y este pero ya sea en restricción mía no de mi premio, de distribuidor de software aquí al final bueno si sí, unas conclusiones finales tenía que que os preocupéis de comprar hardware compatible, ya que estáis metidos software libre, pues seáis conscientes y aseguraos de que el hardware que podéis comprar es compatible con el software libre para no evitar tantos problemas que, que salen de ahí. Mm, a veces hay que tener un poco las comodidades. Eh, que otra cosa es que lo que decía al principio, de que. No se sé, puede ser totalmente libre y en un momento determinado puede hacer a tener ciertas libertades, pero por ejemplo, entre móvil ahora mismo pues, no puedes tener muchas. ¿no? Está réplica, por ejemplo, pero a lo mejor no puedes tener wifi en el móvil porque nadie lo ha escrito el módulo. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo uno de los ordenadores más libres que hay en el mercado ahora mismo, pero por ejemplo el, el disco duro tiene un firmware que, que eso no hay que lo va a nunca si a lo pero el aumento, eso no, no es libre, ¿no? aunque en la bios, por ejemplo, o el bios sí, sí que es libre, es, es importante. Y después que, que el hecho de eso no quita que todo lo que tú trabajas por, por ser libre, eso te lo quita nadie. Y ese es un esfuerzo muy valioso y que además contribuye a eso, a tu comunidad y a, y a que las cosas vayan mejor. Y, y va a hacer que y si dedicas tiempo a eso, va a hacer que en el futuro ya sepas más. Si ahora a mí me parece un problema o algo, yo ya eh, se deja venir de estas cosas y puedo resolver mi problema. Si siempre hubiera usado algo diferente, privativo, pues no sabría esas cosas. Y, y ya. si tenéis algún programa o algo así que quizás os pueda ayudar en particular o alguna dificultad para usar sorprendible. Parece ser que no. Muchas gracias por...